Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar organizado por la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de iniciar, por favor tomen nota de algunos detalles importantes de esta sesión de Zoom. favor mantener sus micrófonos apagados mientras no tengan la palabra. Pueden formular sus preguntas y comentarios en el Q&A Preguntas y Respuestas que salen en sus pantallas en la sesión de Zoom. Esta sesión será grabada. Este evento se conducirá en español y para los que desean accesar la interpretación simultánea al inglés y al portugués, pueden hacerlo a través del icono del mundo al inferior de sus pantallas en la sesión de Zoom. La directora ejecutiva de Centroamérica del BID, Edna Camacho, no nos va a poder acompañar por razones de fuerza mayor. Iniciamos con unas palabras de la directora de OVE, Ivory Young Prudsel. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos. Como directora de la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, OVE, me complace mucho darles la bienvenida a este evento que hemos organizado con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Mideplan de Costa Rica. Agradecemos mucho a la ministra de Mideplan, Pilar Garrido, por su presencia en este evento. Y al equipo de Mideplan por compartir con nosotros la experiencia y resultados de la evaluación de la cooperación internacional no reembolsable en biodiversidad y cambio climático. También agradecemos a Jeta Batra, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, conocido como Jeff por sus siglas en inglés, y a Verónica González, jefe de equipo de la evaluación de la acción del BID en cuanto a la mitigación del cambio climático, por los comentarios que proporcionarán sobre la presentación de Mideplan desde sus experiencias con evaluaciones en esta temática. La evaluación es fundamental para tomar decisiones basadas en evidencia y creemos en el rol transformador de la evaluación para aportar al crecimiento sostenible y equidad en la región. Así, OVE tiene un mandato de facilitar el conocimiento y las buenas prácticas, las lecciones aprendidas en materia de evaluación a través de América Latina y el Caribe. Esta evaluación en particular a cargo de Mideplan se destaca a nivel mundial, al ser el primer ejemplo de una evaluación temática de la gestión y funcionamiento de la cooperación internacional propuesta y gestionada desde el país receptor. Es una evaluación hecha por y desde la perspectiva del país beneficiario y no una evaluación desde la perspectiva de los países donantes. Además, esta evaluación evalúa la eficacia de la cooperación internacional en dos temas claves, diversidad, biodiversidad perdón, y cambio climático. Esta evaluación trae importantes lecciones para la gestión de la cooperación internacional en esta temática de alta relevancia e importancia en el contexto actual. Siguiendo nuestro mandato, en nove consideramos importante compartir los resultados de evaluaciones como esta para poder seguir aportando a la evidencia existente y que de esta manera los futuros proyectos puedan seguir mejorando para alcanzar los resultados deseados. Sin más, muchas gracias de nuevo en nombre de OVE y damos la bienvenida a los expositores y al público a este evento. Muchas gracias, Ivory. Le damos ahora la palabra a la señora ministra del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, Pilar Garrido. Buenos días y un saludo muy especial para Ivory y para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros desde Mieplan es un honor participar en esta actividad y agradecer una vez más a la Oficina de Evaluación del BID por permitirnos y por apoyarnos en, en este momento. Y este, dar a conocer los resultados de, de esta importante evaluación en dos temas que son bastiones para el desarrollo nacional y prioridades en general, sobre todo a la luz de, del compromiso global con la acción climática, con las soluciones basadas en la naturaleza, con los temas de biodiversidad como son este, básicamente el, el alcance de, de la biodiversidad de cambio climático en esta evaluación en particular. También quería agradecer a, a los representantes del de GEF, quienes, quienes son además, nos acompañan el día de hoy quienes son de los principales donantes y cooperantes en estas temáticas y que nos han acompañado durante muchísimos años en la lucha y el trabajo por eh, resguardar el medio ambiente y soluciones que puedan ser equilibradas en relación con esa ambición de crecer eh, desacoplándonos de, de lo que son las emisiones de carbono y al mismo tiempo generando riqueza y distribuyéndola mejor. Esperamos también que estos resultados sean eh, de su interés. Desde el prisma de esta evaluación que se realizó ya por 2017, tuvimos un proceso muy especial para nuestro país, yo recuerdo estar hablando en ese momento con Georg Faust, del DEVAN y, este, y plantearle sobre la importancia de un país como el nuestro de un país en transición, un país de renta media alta, en ese momento aún no eh, miembro de la OCDE, pero ahora sí, que tenía importantes brechas estructurales, pero que también había sido por muchísimas décadas receptor de cooperación internacional y un país que necesitaba mostrar cómo a la luz de, de los esfuerzos que se hacen y las limitaciones también en materia fiscal, se proponía poner en valor lo que la cooperación significa, y el apalancamiento y el aporte y la aceleración y la contribución fundamental para poder mantenerse y avanzar en una senda de crecimiento eh, verde y desarrollo sostenible. Y pues en ese momento, eh, y gracias nuevamente al, al apoyo y a la alianza que forjamos con FOSELAC pues, de, de Alemania, que también nos acompañan en este evento y al liderazgo en ese momento también que, que asumió el área de cooperación internacional en asumir este desafío para poder poner en valor la cooperación en relación con esa mejora continua en la gestión de los recursos internacionales, pues eh, empezamos en este proceso que, que fue un proceso complejo, no estuvo desprovisto de, de, de bemoles, pero también uno fundamental para poder poner en valor lo que significa establecer la trascendencia y la sostenibilidad de lo que son las intervenciones públicas que contribuyen a, a ese logro de los, de los ODS. El, el tema fundamental para nosotros es poder poner en valor cómo todo contribuye a ese alineamiento, al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo también hemos venido avanzando en esa línea con la Agenda Nacional de Evaluación, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y también otros esfuerzos como son la Política Nacional de Evaluación que está dirigida a poder lograr esa Agenda 2030 y particularmente en el contexto de esta evaluación que hemos realizado destacar en mi posición de rectora, de ministra rectora la importancia de poder seguir contando con esos, eh, esa información y esos insumos a los que hacía referencia a Ivory, inicio clave para tomar decisiones cada vez más eficaces, cada vez más relevantes basadas en la evidencia. En nuestro país, como un país de renta media alta en transición y como un país también miembro de la OCDE, hemos visto la disminución de los recursos de cooperación internacional desde 870,5 millones de dólares hasta lo que es ahora 432,2 millones de dólares y este, también visualizar, no obstante, que los recientes compromisos en la cumbre de la COP26 establecían en esa necesidad de reforzar el pacto climático, la necesidad de poder incrementar la cooperación internacional en esta temática, tanto financiera como también técnica para el desarrollo de capacidades y la transferencia tecnológica. Considerando el contexto en el que estamos, sentimos la responsabilidad de seguir reforzando este proceso de evaluación que como una de las experiencias pioneras de la región, donde como país receptor ponemos en valor y decidimos emprender esta acción evaluativa bajo nuestros instrumentos y metodologías y poder también analizar bajo esos 10 años cuál fue, eh, la, cuál fue el resultado, cuál fue esa visión, cuál fue la eficacia de esa cooperación en términos de su impacto, en términos de también de la gestión de conocimiento que se dio y en términos de la institucionalización y esta apropiación de lo que es ese aprendizaje de la cooperación internacional nos sentimos muy orgullosos y también estamos muy comprometidos en poder seguir innovando y avanzando en esta ruta, ojalá entonces también de la mano del BID eh, donde podamos también encontrar otros espacios para poder efectuar evaluaciones de, de manera conjunta como por ejemplo la recién firmada estrategia 3030 para proteger lo que son nuestros mares desde aquí hasta hasta ecuador panamá y también otros como por ejemplo el pago por servicios ambientales que puede hacerse también por pago por servicios marítimos por los cuales también hemos recibido un premio reciente Agradecer nuevamente el espacio y decir que esperamos que los resultados y los hallazgos nos permitan forjar y seguir avanzando en esta cultura de evaluación, en este aprendizaje común y en seguir colocando en el centro de debate sobre la gestión de recursos internacionales, la importancia de la cooperación internacional, sobre todo para países en transición como el nuestro y sobre todo en áreas como la acción climática y la de biodiversidad que son, eh, sin lugar a dudas, las fuentes más importantes para una nueva economía que pueda ser descentralizada, que pueda ser digitalizada y que pueda ser descarbonizada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Procedemos ahora con la presentación que hará el equipo de Mideplan. Buenos días eh, a todos. Buenos días, Cristina. Muchas gracias por el espacio. Vamos a proceder a presentar los resultados de esta evaluación, pero antes vamos a contarles un pequeño contexto de este proceso para un mejor entendimiento de los resultados. Siendo Mideplan la entidad rectora en temas de evaluación y cooperación internacional, se toma la decisión desde el área de cooperación internacional y la jerarca de Mideplan de incluir esta evaluación en la Agenda Nacional de Evaluación 2019-2022 que tiene el país. Esta es considerada una evaluación disruptiva, ya que es la primera evaluación temática de esta agenda y no una evaluación programática. Se eligen estas temáticas, dada la importancia de la dinámica ambiental de Costa Rica. Es una evaluación externa, gracias al apoyo del gobierno alemán, quien financió esta evaluación. El objetivo de esta evaluación fue valorar la gestión y los resultados de la cooperación internacional no reembolsable en las temáticas en el periodo 2010 y 2018. Desde la gestión se valoró la eficacia de la cooperación y desde los resultados se identificaron sectores que fueran transversales a estas temáticas y que a su vez tuviesen una alta incidencia de proyectos. Esta evaluación... Fue producto de un esfuerzo conjunto de diferentes equipos de trabajo. Se conformó un equipo técnico con funcionarios de la unidad de evaluación de Mideplan, quienes fueron los coordinadores técnicos de este proceso. Además, eh, funcionarios del área de cooperación internacional de Mideplan, que es la instancia que motiva a realizar esta evaluación, y funcionarios del proyecto FOSELAC, que además de brindar el apoyo financiero, también brindaron el apoyo técnico en todo el proceso de evaluación. También, dado el alcance tan amplio de esta evaluación, se conformó un equipo técnico ampliado con funcionarios de las diferentes dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía. Este ministerio tiene bajo su responsabilidad el 56% de los recursos de los proyectos de cooperación en las temáticas bajo análisis. Y el equipo evaluador, que es el equipo externo, en este caso la firma consultora Red2Red, Red, que fue un equipo binacional conformado por una experta eh, internacional en cooperación internacional y evaluación, una experta nacional en temas de evaluación y un experto nacional en las temáticas de biodiversidad y cambio climático. En esta línea de tiempo lo que podemos observar es que este proceso no únicamente fue diferente respecto al objeto de evaluación que fue valorado, sino que también fue diferente respecto al tiempo que tomó ejecutar este proceso de evaluación y también los productos adicionales que se generaron eh, como parte también de este proceso. Si nos damos cuenta que en la línea de tiempo iniciamos la preparación de la evaluación en el 2018. Y presentando los resultados en enero de este año, en este momento nos encontramos en la etapa llamada uso de la evaluación, pero podemos identificar acá que antes de iniciar el proceso de evaluación fue necesaria la contratación de un estudio de caracterización y análisis de comportamiento que nos permitiera identificar algunas tendencias generales que pudiésemos utilizar en el, en el análisis específicamente en la delimitación del objeto de evaluación, además de completar alguna información que era necesario adicionar. Además, una vez iniciado el proceso de evaluación, también llevamos a cabo en paralelo una sistematización que lo que nos permitió fue identificar retos, lecciones aprendidas y aspectos de mejora que pudiésemos incorporar en nuestras labores de evaluación dentro de la Agenda Nacional de Evaluaciones, pero que también pudiésemos compartir esas lecciones aprendidas con actores nacionales e internacionales. Y es parte de los procesos que hemos estado llevando a cabo durante los últimos meses. Entonces, si bien fue una evaluación que tomó casi dos años en ejecutarse, fue un proceso bastante rico y con información muy valiosa para la ejecución de evaluaciones posteriores, no solo en Costa Rica, sino también en la región. Eh, actualmente y como parte del contexto queremos comentarles que nos encontramos en la etapa de uso de la evaluación que incluye estos cuatro pasos que ustedes pueden identificar en esta filmina. Actualmente estamos revisando las recomendaciones del informe, ya se generó una respuesta de gerencia y ahora estamos elaborando el plan de acción, que no es más que identificar la forma de operacionalizar las recomendaciones que se incluyen en el informe, identificar la mejor forma de ejecutarlas. Entonces, esta es la etapa en la que nos encontramos actualmente, sin más queremos entrar en materia y les voy a presentar a Victoria Sánchez Esteban, que fue la coordinadora de este proceso eh, contratado. Ella es la representante de la consultora española Red to Red, como les mencionábamos, era un equipo binacional, en este caso Victoria Sánchez Esteban, es parte del equipo español y bueno también nos acompañan dentro del público los otros dos evaluadores que acompañaron el equipo evaluador. Entonces, sin más, Victoria, adelante gracias Carolina, muchas gracias a todos y a todas. Voy a compartir yo también una presentación. Está acá. Yo creo que ya estará en sus pantallas. Bueno, eh, efectivamente, como han contado Erika y Carolina hace un momento, la evaluación se extendió a lo largo de dos años y nosotros como equipo entramos en la segunda etapa. No, eh, no, no sé si han visto, eh, eh, cuando ya cuando han presentado el, el, la línea de tiempo, que justamente cuando empezó la evaluación era marzo del año 2020, que esto introduce otro matiz y es que una evaluación que estaba en, en principio pensada para poder hacer eh, con trabajo de campo, con visitas, etcétera, etcétera, tuvo que ser eh, virtualizada. A lo largo de todo el proceso, de hecho yo recuerdo que cuando hicimos el primer planteamiento metodológico todavía pensábamos que estaría bueno, una cosa de dos o tres meses, pero que luego seguramente íbamos a poder ir a Costa Rica para trabajar. Pero luego en la práctica, pues como todos sabemos, eh, durante todo el proceso tuvo que ser una evaluación virtual. Yo no me voy a detener en los objetivos porque ya se han mencionado, eh, con lo cual me parece que no merece la pena, pero sí quería decirles a añadir algo a lo, que ya, a lo que ya se ha mencionado también. Ya se ha dicho que es una evaluación temática, que era la primera de este tipo que se llevaba a cabo en cooperación internacional y en la Agencia Nacional de Evaluación en Costa Rica, eh, que además, bueno, sí se habían hecho evaluaciones de proyectos, de programas eh, específicos, pero no un, un esfuerzo como del conjunto, ¿no? de evaluación del conjunto de la cooperación internacional no reembolsable, en este caso en, en biodiversidad y cambio climático. Hablar en general de cooperación solamente por aquello de que el nombre es eh, muy largo. Pero además eh, además de que era una, una ejecución virtual, también podemos decir que era una evaluación hasta cierto punto exploratoria. Porque a pesar de que es cierto que se había hecho mucho trabajo previo de caracterización, se hizo una base de datos de proyectos, en fin, realmente se había trabajado un montón, pero todavía quedaba, eh, y se había hecho una acotación bastante precisa de cuál era el objeto de evaluación, pero al mismo tiempo, cuando empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que todavía era necesario el acotar aún más cuál había sido esta actividad de, de cooperación eh, no reembolsable en estas temáticas que, como además creo que mencionaba hace un momento la ministra Garrido, en realidad son las temáticas que agrupan la mayor parte de financiación en Costa Rica en este periodo que se analizaba. ¿no? Bueno... Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que fue realmente un reto, un reto muy interesante, en el que obviamente cuando las evaluaciones son un reto, pues siempre aprendes mucho más, pero que lo fue para todas las partes. ¿no? Aquí tampoco me voy a detener, solamente un pantallazo de qué es lo que pudimos hacer, lo que tuvimos que hacer es favorecer la aplicación de técnicas que se pudieran aplicar a distancia. En remoto eh, había determinadas, eh, se pues pensaba, por ejemplo, análisis de casos que fue necesario sustituir por técnicas alternativas, pero bueno, hubo flexibilidad por ambas partes y se pudo ir configurando pues, un juego de técnicas, digamos, y de métodos y de recogida de información pues, que se, podía, se pudo adaptar a las circunstancias que se presentaban en ese momento. Y sin más, entró en lo que fueron las conclusiones y recomendaciones de la evaluación de manera muy sintética. ¿no? Realmente salieron muchas cosas, eh, había conclusiones, además las conclusiones y las recomendaciones que se obtuvieron están encadenadas, o sea, son como, generan como una especie de trama y bueno, esto aquí no se refleja, simplemente hemos presentado las, eh, las más importantes. La primera tenía que ver, vamos a empezar por algunos aspectos positivos, eh, la primera tenía que ver con que eh, Costa Rica tenía un modelo de demanda, de cooperación, que podíamos calificar como dual. ¿En qué sentido? Pues en que, por una parte, tenía, había una parte de la, de la cooperación, del, del modelo de cooperación, que era prospectivo, basado en documentos de política y de estrategia que se habían ido estableciendo. Había una política de cooperación internacional, ya no recuerdo bien las fechas, pero creo que había una como del 2014 y, posteriormente, cuatro años después, se había actualizado con lo cual se estaban marcando cuáles eran las prioridades para los siguientes años que se quería trabajar en el país en el ámbito de la cooperación internacional, pero es que además también las instituciones sectoriales que tenían mayor participación dentro de lo que era biodiversidad y cambio climático, en este caso, eran eh, la, todas las dependencias que estaban vinculadas al Ministerio de, de Ambiente y Energía, aunque también iba a muchas otras instituciones, pues también tenían documentos mm, programáticos en términos de cooperación, o incluso tenían manuales de gestión de cómo eh, abordar determinados proyectos en esta materia. ¿no? Entonces, ese modelo estaba, ya como decimos, estaba muy bien. Eh, pero convivía con un modelo que lo que buscaba que en la práctica lo que hacía era aprovechar oportunidades coyunturales. De vez en cuando surgían pues, oportunidades, o bien porque, eh, en, en ocasiones, porque un socio cooperante, por ejemplo, planteaba a alguna institución que podía haber una oportunidad de financiación para algún tipo de actividad, y entonces, bueno, pues eso se, se ponía dentro de lo que era la parrilla de proyectos, por decir así, y la consecuencia es que. La alineación, porque la pregunta que nos hacían era en qué medida la cooperación internacional no reembolsable en Costa Rica y los años de referencia había, se había encontrado alineada con las metas país en la materia, con los convenios internacionales que había eh, suscrito Costa Rica y también con los objetivos de desarrollo del milenio. ¿no? Entonces, la alineación era solamente relativa. Es cierto que era mayor en el caso de las metas país eh, porque... Había una obligación, además normativa, desde el año 2008, o sea antes de, del periodo en el, que se había, en el que se analizaron las intervenciones, eh, para que ya todas las intervenciones de cooperación estuvieran alineadas con esas metas país. Eh, pero no había la misma alineación ni con los convenios internacionales ni con los ODS. Y además, por otra parte, había como, o sea, había como que todavía faltaba una conciencia de la importancia de que estas actuaciones estuvieran alineadas con esas metas y el significado que eso tiene en términos de apropiación, de sostenibilidad posterior de los resultados y de algunas otras, de algunas otras cuestiones. ¿no? Entonces, esta convivencia de un modelo más eh, sólido con con otro que de algún modo debilitaba esta alineación, pues era una realidad con la que nos encontramos. ¿no? También es cierto que si, había ido, que si hacías un análisis evolutivo del periodo analizado, las intervenciones cada vez más se encontraban alineadas con, con, con estas metas nacionales. ¿Qué recomendaciones se pudieron hacer en relación con, con esta conclusión? Pues por una parte, incrementar la alineación de los proyectos y para ello creíamos que era más importante hacer toda una labor de información y de sensibilización sobre la importancia de, de conseguir esta alineación y además, las, como decía antes, de las consecuencias de no hacerlo. Por otra parte, fortalecer y difundir este modelo prospectivo porque podía ocurrir que algunas de las instituciones no lo conocieran tanto hacia dentro del país como hacia afuera, como hacia los socios cooperantes. ¿no? O sea, Si un país tiene definidas determinadas prioridades, pues es importante difundirlo tanto hacia adentro como hacia afuera. Y por último, aprovechar las oportunidades que surgieran. Claro, ¿por qué no? O sea, además, cuando efectivamente Costa Rica es un país que ha venido perdiendo financiación de manera muy significativa en estos años, por ser un país de renta media alta, eh, bueno, pues si sí se presentan oportunidades, ¿por qué no aprovecharlas siempre y cuando eso permita no desviarse de la ruta que se ha marcado como país, de la ruta estratégica. ¿no? Otra cuestión positiva que también se encontró es que claro, Costa Rica no solamente tiene demanda de cooperación, sino que también tiene una oferta de cooperación. Y en concreto en biodiversidad y cambio climático también es así. Es decir, en realidad Costa Rica es un país que tiene un rol dual en términos de cooperación internacional. Porque por una parte demanda y por otra parte ofrece. Es verdad que en el caso de la oferta sobre todo se centra en cooperación sur-sur y cooperación triangular. ¿no? Pero bueno, lo que nos encontramos es que la oferta de cooperación, el sistema de la oferta de cooperación internacional de Costa Rica en biodiversidad y cambio climático, era un marco sólido que se encontraba además ordenado y que además en el, en el periodo analizado se había ido como ordenando progresivamente, ¿no? de tal manera que era mucho más claro en el 2018 que lo que podía haber sido en el 2010. En este sentido, ya digo, este es otro de los puntos fuertes identificados y lo que se planteaba como recomendación, es que había que profundizar en la cooperación sur-sur y triangular porque constituía un magnífico complemento a la cooperación tradicional. Al mismo tiempo, siendo también evidente que no sustituye la cooperación sur-sur y triangular a lo que puede ser una cooperación eh, financiera o técnica, pero bueno, más tradicional. ¿no? Algunas de las ventajas que se veía en, en la experiencia de Costa Rica que había tenido eh, la cooperación sur-sur y la triangular era que habían incrementado aprendizajes y buenas prácticas. O sea, las actividades que se habían llevado a cabo habían permitido eh, obtener ese resultado que permitía también los intercambios de experiencias y, por último, que aceleraba algunas innovaciones. Bien, la siguiente eh, conclusión... Había varias preguntas de la evaluación que se preguntaban sobre el sistema de gestión de la cooperación, en concreto en biodiversidad y cambio climático. Aunque es cierto que en este caso no era tan relevante la temática porque el sistema era similar en sus mayores, la mayor parte de los aspectos eh, era compartido con otros sectores. ¿no? Pero bueno, ya digo, había bastantes preguntas que tenían que ver con el sistema de gestión de, de la cooperación en el país. Y lo que nos encontramos es que el sistema de gestión se había ido sistematizando y fortaleciendo a lo largo de los años, pero que aún eh, requería mejoras. Y las mejoras las vamos a ver en relación con las, eh, con las recomendaciones. ¿no? Por una parte, había que mejorar la coordinación interinstitucional, que sí que vimos que en aquel momento era un problema. ¿no? Y además, la coordinación interinstitucional a diferentes niveles. Eh, por una parte, a nivel de rectoría. La rectoría de la cooperación internacional en Costa Rica eh, también tiene, es bicéfala, porque por una parte el Mideplan tiene la rectoría interna de, en el país y por otra parte el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la rectoría externa. Pero también había problemas de coordinación entre instituciones e incluso dentro de las mismas instituciones. Se había definido un conjunto de enlaces institucionales en las diferentes dependencias que trabajaban con cambio climático y biodiversidad y la, muchas veces había problemas de coordinación entre estos enlaces y la propia institución en la que se encontraban. ¿no? Entonces Este era un aspecto que claramente era necesario mejorar. Por otra parte, había que mejorar también el, el propio conocimiento de la cooperación internacional no reembolsable. Eh, eh, dentro de Mideplan y dentro del área de cooperación internacional está el SIGESI, que es una base de datos amplia Decíamos que convocación de repositorio, de tener la información clave de toda la cooperación internacional que se llevase a cabo, eh, pero que hoy por hoy era percibido por los agentes que tenían que mandar la información para que eh, Mideplan pueda alimentar el SIGESI, era percibido como una exigencia burocrática que no les aportaba ningún valor. Eso significaba que la práctica... Había muchas ocasiones en que si podían se saltaban el procedimiento ¿no? y, y la consecuencia además es que el SIGESI no estaba completo. No estaba completo, a veces no estaba actualizado y también es cierto que en, en principio su vocación y su, y su misión era tener toda la cooperación internacional pública y pública, eh, pero no era la misma en los diferentes niveles institucionales, o sea, sí que se buscaba que tuviera toda la pública a nivel central, pero por ejemplo ya a nivel local pues no había garantía de que en realidad se estuviera consignando y se tuviera identificado toda la cooperación que se podía estar llevando a cabo. ¿no? Entonces, ¿en qué sentido mejorar el CGSIC? Bueno, en que la información esté completa, como acabo de decir. En que esté actualizada para que se pueda para, bueno y sobre todo que sea útil para todos, que todos los usuarios realmente tengan la capacidad de, eh, de obtener un valor a partir del de esfuerzo que puede suponer el mandar la información o idealmente, eso está por ver que sea factible, hacer una carga directa. ¿no? Una cuestión que nos alegró es que ya mi eh, ya estaba en un proceso de mejora en esta dirección. ¿no? Luego, por otra parte, eh, otra cuestión que había que mejorar en, en estos términos era que había que cumplir los procedimientos. O sea, Costa Rica se había dotado de una serie de procedimientos en términos de cooperación internacional que en la práctica no siempre se estaban cumpliendo. Y esa era otra de las en una de las consecuencias de ese incumplimiento era también esto de que el SIGESI no tuviera toda la información, porque había algunas instituciones que o bien directamente no mandaban información sobre los proyectos que estaban desarrollando o bien sí que los mandaban, pero los mandaban por cauces que no eran los habituales y eso llevaba demoras y bueno, alguna serie de problemas, ¿no? eh, Es verdad que este era un problema que era serio y que era vivido como serio por parte de mi Mideplan, pero que estaba muy focalizado en unas pocas instituciones, con lo cual es más una estrategia de tratar de que efectivamente esas instituciones puedan empezar a alinearse con esos procedimientos. También había algunas cuestiones que no me voy a detener. Declaración de conceptos eh, que no estaba completamente claro cuando se hablaba de confinanciamiento, cuando se hablaba de aportación nacional, si esas eran aportaciones inequívocas. Bueno, eso ya es un detalle que no voy a entrar, pero bueno, ya había algunas cuestiones que también se podían mejorar ahí. Y luego, fundamentalmente, eh, la información no estaba completa. Y luego, además, la información de la que se disponía, porque se suponía que había información de respaldo, Teóricamente estaba el documento de diseño y de formulación de proyecto o el de aprobación finalmente, eh, debería estar en los informes presupuestarios, debería haber un informe final, en fin, una serie de documentos que reflejan la vida de las intervenciones, pero que en la práctica en muchas ocasiones no estaban o lo que también se comprobó es que el nivel de calidad, por ejemplo, de los informes finales, que estaban como en el 40% de las, 40 o 50, no sé, cómo, en la mitad de los casos de los proyectos que estaban allí, pues que la práctica todavía eran el, los informes, estos que dan cuenta de la actividad, pero no de los resultados de las intervenciones. ¿no? Ahí era necesario eh, mejorar la calidad de esas, de esas cuestiones. También había que mejorar el seguimiento y la evaluación. En el caso del seguimiento, incluso estaba desdibujado normativamente ¿no? el, la, el, lo que es el, el reglamento que desarrolla la Ley de Planificación. Eh, que es el que le da cobertura a la cooperación internacional eh, había cuestiones que en, en concreto el seguimiento a nivel global que no terminaba de definir en el caso de los proyectos si está definido quién tiene que llevarlo a cabo la institución a cargo de esa actividad pero luego en la práctica eso tampoco estaba tan claro y había muchas instituciones que no lo reconocían ¿no? en el caso de la evaluación pues vamos a encontrar que la evaluación le pasa, como otras cuestiones que vamos a ver después, está instalada en el discurso. Entonces todo el mundo te decía que la evaluación era muy importante. Pero cuando luego ibas a ver cuáles eran los datos reales, bueno, pues eh, lo que nos contaban, es y esto sí que eran declaraciones porque la información no estaba tangiblemente, te decían que en torno al 60%, 60-64% de los, de los, de los mh, responsables de proyectos con los que se pudo hablar, Decían que, eh, que claro que habían hecho evaluación, pero en la práctica en la base de datos de Mideplan solamente había, solamente había 25 informes y de esos 25 aproximadamente la mitad no tenían calidad suficiente como para poder ser eh, considerados eh, como informes de evaluación con todos los elementos. ¿no? Pero ya digo que vamos a ver que esto pasaba con distintos elementos, eh, lo recordaré después. Eh, bueno, y, y luego, por otra parte, también reconocían que muchas veces no las publicaban y, por tanto, el, el, el uso se dificultaba o, como mínimo, se estrechaban las posibilidades de uso de manera muy, muy importante. ¿no? Y, por último, el último punto era, y aquí sí que los agentes estaban todos muy de acuerdo, en que había que fomentar la forma de ejecución de las intervenciones para que fueran instituciones de Costa Rica quienes pudieran llevarlas a cabo. Reconocían que cuando tenían ejecutores externos, por ejemplo, mejoraba la agilidad y la eficiencia. Pero a cambio, decían que había menor transparencia y menor capacidad de control por parte del país. ¿no? Eh, y entonces creían que efectivamente era una buena cuestión para el país, además en términos de apropiación, de aprendizaje institucional, el que estos proyectos pudieran estar eh, a cargo, de un, en términos de ejecución, porque en gestión no había resultados tan claros, pero en términos de ejecución sí que pudieran ser llevados a cabo por instituciones costarricenses. Pero es cierto que decían, pero eso significa que las personas que estén al frente de estos proyectos han de, ser, han de tener realmente ese cometido, que no tengan recargos de otras actividades, que puedan contar con especialistas, es decir, que puedan contar con condiciones para poder hacer un trabajo de calidad. La cuarta conclusión es que eh, en los proyectos no, encontramos que no se proporcionaba información sobre alianzas incluyentes y que la presencia de los informes transversales era anecdótica y más teórica que real. Es que, como verán, el análisis de, de la eficacia de, de todo el sistema de gestión serían los principios de la alianza global para la, de la cooperación para la eficacia. Y entonces, pues eran estas las líneas que habíamos trabajado. ¿no? Entonces, eh, bueno, en términos de alianzas, Volvía a ocurrir un poco lo mismo que acabo de mencionar, se decía sí que importantes son las alianzas, pero en la práctica no estaban y con el, los enfoques transversales, en concreto con el género, ocurría lo mismo. Inicialmente en los documentos de formulación sí se decía que se va a tener en cuenta el género. Normalmente eso se concretaba únicamente en que se definían indicador, indicadores eh, desagregados por sexo y en que se definían actividades exclusivamente para mujeres. O sea, este era el enfoque de género que se planteaba, bueno, que es parcial, digamos, pero es que luego a lo largo de los proyectos eso se iba perdiendo y entonces. Ya en los informes de monitoreo muchas veces no se mencionaba, bueno, la mayor parte de las ocasiones no se mencionaba y lo mismo ocurría en los informes finales. ¿no? Entonces, todas estas cuestiones están más presentes en el diseño que en la ejecución, como digo. Ah, y en el caso del, del enfoque de participación, que también hubo un análisis específico, lo que se vio es que se definían en algunas ocasiones estructuras de participación, comités técnicos, comités decisores pero que luego en la práctica muchas veces se quedaban únicamente como eh, comités consultivos el, en donde realmente no había incidencia en la toma de decisiones a lo largo del proyecto. Pero de nuevo el discurso es es muy importante que estos proyectos cuenten con la participación de diferentes agentes de la sociedad civil, del sector privado, etcétera. etcétera. En el fondo, o sea, lo, que, lo que planteábamos como recomendación es que sí que merecía la pena incrementar la participación y la cogestión, ¿no? y en, las, en todas las fases de las intervenciones, en el diseño, en la ejecución y en la difusión de las actividades y en el cierre. ¿no? Eh, lo que se veía es que la valoración por parte de los diferentes agentes es que la presencia de sociedad civil mejoraba el ajuste a las necesidades de las intervenciones y la sostenibilidad y que en el, cuando estaba presente el sector privado, pues también eh, intervenía, mejoraba la sostenibilidad y además las posibilidades de escalabilidad posteriores. ¿no? Y cuando había presencia de poblaciones, se podía hablar de una mejora de la apropiación. En cuanto a la presencia del enfoque de género y de participación, creemos que es necesario eh, incrementarlo, porque además algunas de estas cuestiones tienen un vínculo directo, o sea, no afectan del mismo modo algunas cuestiones vinculadas con el cambio climático, por ejemplo, a hombres y mujeres, pero creemos también que si se establece como un requisito de partida, pues seguramente no se va a conseguir mucho, ¿no? Y que sería preferible, el poder sensibilizar y capacitar, porque lo que sí que encontrábamos es que en algunas ocasiones no se incorporaban tampoco estos enfoques porque no se sabía cómo hacerlo. No, no es que hubiera una voluntad de no hacerlo. Bien. Eh, se preguntaba también sobre la armonización eh, entre socios cooperantes, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que la armonización de socios cooperantes, la previsibilidad de la financiación de, de, y de los recursos y la transparencia y la rendición de cuentas era mejorable. En cuanto a armonización... Obviamente había eh, iniciativas de cooperación ¿no? por parte de socios cooperantes, por ejemplo, pero no había, una, no, no había una armonización institucionalizada. Lo que sí que encontramos es que, curiosamente, los fondos globales de algún modo sí que son una fórmula de armonización. En la medida en que por una única vía tú puedes acceder a financiación que en realidad proviene de diferentes lugares. ¿no? Eh, lo que ocurre es que es cierto que los fondos globales tienen unas condiciones de acceso pues, que son más complejas y que eh, digamos que requieren un esfuerzo mayor ¿no? a la hora de eh, hacer propuestas. Eh, pero ya digo, sí que había iniciativas de mejora, sí que se encontraron algunas iniciativas de mejoras eh, para buscar mayor complementariedad, para buscar una división de trabajo más más óptima en función del valor añadido de cada uno de los agentes. En fin, sí que encontramos algunas cuestiones. ¿no? En cuanto a la falta de previsibilidad, hay que decir que le afecta sobre todo a la cooperación bilateral más que a la multilateral. ¿no? Y en cuanto a la rendición de cuentas, cuando decimos que es mejorable, sobre todo es porque el Estado de Costa Rica afirma que es mejorable, porque cuando luego hablas con los socios cooperantes se dicen bueno, la información está aquí, damos esto, esto no, hasta aquí llega, pero eh, cuando le preguntas a los agentes del país, lo que dicen es no necesitamos más. Necesitamos algunas cuestiones concretas que no, que no obtenemos, queremos más información. Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso en términos de, de, de recomendación? Bueno, así, ah, una cosa que quería decir es que había enormes diferencias entre los diferentes socios cooperantes. O sea, no se puede decir, no había una única posición. Por eso no hablamos de. Hay, la transparencia se tiene que mejorar objetivamente hablando, sino que tiene más que ver con las necesidades y las percepciones de, de las instituciones costarricenses. ¿no? Pero lo que sí que creemos, que creemos que es importante y que puede mejorar esto es transmitir con claridad la posición del país en la materia y los cambios que podrían satisfacer esas necesidades expresadas por estas instituciones. ¿no? ¿Y quién podría hacerlo? Pues creemos que esto se puede hacer al máximo nivel, ¿no? entre jerarcas, o responsables públicos en el ámbito de la rectoría de estas políticas con los socios eh, cooperantes y las agencias que puedan tener presencia en el país no presencia en el país o incluso eh, presencia más global ¿no? eh, pero bueno eh, sería eso sería decir necesitamos esto y queremos trabajar en esta dirección otra cuestión sobre la que se preguntaba es en qué medida se estaba incorporando de manera transversal la bio, el tema de la biodiversidad y el cambio climático a otras temáticas, a otras políticas del país. ¿no? Y lo que vimos es que solamente era incipiente. o sea, Había algunos ejemplos, pero en realidad los ejemplos que encontramos, la mayoría de ellos quedaban fuera del ámbito eh, temporal de la evaluación. O sea, habían sido... Estaban a lo mejor iniciados en el 18, pero estaban recién iniciándose, con lo cual sí, parecía que había indicios en los que se iba a trabajar un poco de manera transversal, pues eh, en temas, por ejemplo, de comercio o en temas de pequeñas industrias y que sí que iban a tener esta visión eh, transversal de biodiversidad y de cambio climático, pero yo digo que era muy incipiente y no podíamos ir más allá. ¿no? Pero sí que eh, los agentes decían un, algo que creemos que es importante, que es que había que fomentar la presencia de estas temáticas, pero no política a política, sector a sector, sino que era importante mantener un enfoque país. Especialmente porque para un país como Costa Rica, la biodiversidad y el cambio climático forma, o sea, no solamente es que sea un tema importante para todo, globalmente considerado y para todos los países, es que específicamente para Costa Rica son, es un activo estratégico en muchas de sus actividades económicas, más allá del bienestar de la población, ¿no? Con lo cual, por pues muchísimas razones, es importante que realmente haya una posición país para que se realice este esfuerzo de transversalizar la biodiversidad y el cambio climático a otra serie de políticas, ¿no? con un enfoque de coherencia. Por otra parte, había todavía muchos agentes que no tenían nada claro eh, de qué estábamos hablando cuando les preguntábamos por estas cuestiones ¿no? y que además no sabían aplicarlo. ¿no? Pasaba un poco como cuando hablábamos antes del género, con la diferencia de que esta es una temática más reciente en el tiempo ¿no? y desde luego les faltaban herramientas de aplicación, con lo cual más allá de fomentar esa presencia, también debería haber un apoyo práctico eh, para poder realmente que eso sea algo, algo operativo. ¿no? Bien, en, en términos de resultados, en términos de resultados, lo que ocurrió es que tuvimos que hacer un análisis, o sea, ahí sí que se iba a hacer análisis de proyectos, pero por lo que decíamos antes de que faltaba mucha documentación, pues tuvimos que hacer una muestra que no era la muestra que queríamos hacer inicialmente y que definimos, sino que tuvo que incorporar la variable y que hubiera información. Porque además también el, no, no siempre teníamos los datos de contactos de las personas que habían estado al frente de los proyectos, o sea, no estaban, no es que no los tuviéramos nosotros, es que no estaban esos datos de contacto, con lo cual necesitábamos como punto de partida imprescindible la información documental y fundamentalmente los informes finales ¿no? y las evaluaciones cuando las había. Eh, entonces, claro, al final tuvimos que analizar nos quedamos con 38 proyectos que sí que tenían toda la información, razonablemente, como para poderlo analizar. ¿Qué ocurre? Que estos proyectos tenían un sesgo positivo y lo sabíamos y lo manifestamos así, ¿no? pero era preferible analizar esos porque sí que estaban completos y se podían tener en consideración. ¿no? Eh, pero lo que sí que encontramos es que estos proyectos que analizamos, eh, no lograban, o sea, sí que lograban sus metas, ¿no? los que, las, las metas que habían definido. Sí que se detectaban aspectos mejorables, lógicamente, pero sí que en, con un carácter general sí que, sí que lograban las metas que definían. Eh, y algunas cuestiones que sí que veíamos que se, se podían mejorar eran, por ejemplo, que había que incrementar la complementariedad y la coherencia externa de los proyectos para mejorar su eficiencia. O sea, por ejemplo, y esto y, y está relacionado con el segundo punto, con el de mejora de la articulación de los actores, que también permite incrementar el alcance. Me explico. Lo que nos contaban en alguna ocasión es, en algún territorio, si, claro, en este caso estábamos hablando no solamente de gobiernos, sino también de grandes ONGs que estaban trabajando en, esto, en estas temáticas en los mismos territorios. Y dicen, claro, llegas al territorio, a, a territorio y te encuentras que determinada institución, el PNUD, vamos a suponer, porque había todo tipo de instituciones, está con un proyecto que es muy parecido al que estamos haciendo nosotros. Y entonces, al final, una de dos, o competimos por el beneficiario, por decirlo así, o nos ponemos de acuerdo, cambiamos un poco que, lo que podamos cambiar para tener una actuación de mayor alcance y, por tanto, también nuestra actuación va a ser más eficiente. ¿no? Bueno, pues eso es algo a mejorar, pero está identificado como mejorable, digamos, porque en el terreno sí que pasa. En el, o sea, en el terreno ocurre que se, que se dan cuenta y como los, tampoco hay tantísimos actores y se conocen, bueno, pues pueden llegar a acuerdos, ¿no? Pero si eso se sucede de manera previa, pues puede ser eso, puede generar un mayor alcance y una mayor eficiencia. Y por otra parte, habría que mejorar la capacidad de gestión de las personas responsables de los proyectos. Esto es un clásico, de, yo me lo encuentro en muchas ocasiones, no solamente en esta evaluación, eh, hay muchas personas dirigiendo proyectos, pero que no saben cuál es la, la diferencia entre una actividad y un producto y un resultado, por ejemplo. O que solamente se definen indicadores de proceso, pero no hay definición de indicadores de resultados. Con lo cual también, cuando se informa sobre las intervenciones, pues ya de partida, de algún modo, pues viene un poco viciado, entre comillas. ¿no? Y luego también cómo hacer informes finales que no sean justificativos de hemos hecho las actividades, sino realmente hemos tenido estos problemas, los hemos superado así, hemos aprendido esto, estos son nuestros resultados. ¿no? Entonces ahí también era una de las líneas que considerábamos que era mejorable. Bien, eh, hablábamos también de reforzar los factores que favorecen la apropiación y la sostenibilidad. Y entonces aquí, eh, en realidad, esta es la recomendación y estaba vinculado a conclusiones, o sea, encontramos factores que operaban en el antes, en el durante y en el después de las intervenciones. En el antes veíamos que era muy necesario basar sólidamente los proyectos eh, en el, fundamentados en evidencias. No es que hayamos encontrado proyectos como muy... Eh, poco fundamentados, pero en la medida en que cada vez más, una cosa, bueno, hay muchas cosas que no estoy comentando, lógicamente, porque fue una evaluación muy amplia, pero durante los primeros años analizados, muchos de los proyectos que se llevaron a cabo, su objetivo precisamente fue poner las bases de lo que luego fueron las estrategias y las políticas medioambientales del país. Y entonces, claro, esos primeros proyectos contaban como con menor orientación a la hora de definirse. Pero ahora que se ha avanzado mucho más, bueno, pues es muy importante que esos proyectos estén realmente fundamentados y con las raíces muy sólidas ¿no? con todo lo que se ha construido y con todos los conocimientos que ya se han adquirido. Y luego, de nuevo, el tema de la alineación política, institucional y temática, eh, porque todo eso contribuirá a, al fin a, a conseguir el, el logro de los, de los objetivos del proyecto. Bueno. En, en esta misma línea estaría también no solamente el diseño fundamentado en evidencia, sino la articulación de los agentes que acabamos de mencionar, los sistemas de seguimiento útiles y bueno, el tener preparada la arquitectura para que luego todo lo demás pueda funcionar mejor. En el durante, eh, encontrábamos que era importante incorporar estructuras de participación, o sea que cuando se incorporaban estructuras de participación y corresponsabilidad e implicación de los grupos de interés, Salían mejor las cosas y esto también es válido para el antes en realidad. ¿no? O sea, si eso se, se ocurre desde, desde los diagnósticos iniciales y desde el principio, pues realmente luego el proyecto es mucho más sólido ¿no? y es más fácil que haya una mayor apropiación final y una mayor sostenibilidad. Por otra parte, incorporar actuaciones de fortalecimiento institucional. Es verdad que la mayor parte de los proyectos los incorporaban, tanto institucional como en menor medida también de fortalecimiento de las poblaciones eh, que podían estar en el, en el, en el proyecto. Eh, que Este fortalecimiento institucional debería estar a lo largo de todo el proceso y lo que sí que nos hemos encontrado es lo que tiene que ver con el, eh, con el último punto, que es eh, no. Tiene que ver con otro punto. El tercer punto tiene que ver con reforzar a las instituciones para incrementar la utilización posterior. Y esto se refiere específicamente y sobre todo a las municipalidades, que no tienen las capacidades ni los recursos en muchas ocasiones para que, por ejemplo, se diseñe una estrategia, pero luego no llega a bajar porque en el nivel eh, más territorial, más, más local, no cuentan con los recursos técnicos. O sea, no, no estamos hablando ya ni siquiera de recursos financieros, que también, pero no cuentan con los recursos técnicos como para poder eh, realmente aplicar aquello. En algunas ocasiones nos decían que ni siquiera tenían eh, a veces una buena línea de, de una conexión a Internet que les permitiera participar en las reuniones, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, en realidad, eh, con, digamos que pequeñas inversiones se podría conseguir eh, una mayor eh, permear más en el territorio ¿no? y por último eh, en el después eh, veíamos que era muy importante para favorecer la apropiación y la sostenibilidad, eh, recuerdo eh, de sobre todo los resultados de los proyectos que era muy importante difundir y favorecer el acceso a los productos y a los resultados de los proyectos para facilitar el escalamiento o sea los, proyectos, los productos están, o sea los que tienen productos tangibles, los productos están, los productos se pueden solicitar, pero para poderlos solicitar hay que saber que existen. Y entonces si no se hace difusión de la existencia de esos proyectos, de esos productos, perdón, pues entonces es mucho más difícil que eso se pueda extender a agentes que puedan estar interesados. Desde la academia hasta estudiantes, a como lo que decían, municipalidades, en fin, ONGs que no sean de las más grandes. Eh, que puedan realmente llegar a, a, otras, a otras audiencias. ¿no? Eh, y por otra parte, preservar los aprendizajes logrados. Este era el punto del que hablaba antes. ¿no? O sea, hacer realmente un esfuerzo de gestión del conocimiento. Porque lo que nos hemos encontrado es que en muchas ocasiones la persona que ha estado al frente de ese proyecto se va y ya nadie sabe qué ocurrió. ¿no? Entonces, es importante eh, establecer eh, procesos de aprendizaje en cascada, Transmisiones de aprendizaje, por ejemplo, hemos encontrado que en, en alguna ocasión eran personas que se habían pensionado y ya de, habían dejado de trabajar y que nadie sabía, nadie sabía dónde estaban esos productos sabía, o qué había ocurrido con esos resultados. Hay que tener en cuenta que estábamos haciendo la evaluación desde el 2018, des, perdón, desde el 2010 y estábamos trabajando en el 2020. Eso son 10 años de diferencia. Y, efectivamente, en las, en las instituciones hay muchos cambios ¿no? en 10 años. Y esto nos lo encontrábamos. ¿no? Eh, y luego también eh, lo, eh, es importante. ¿Se acuerdan que antes decía que salía como muy importante y percibido como muy importante el que la ejecución eh, de la material de las intervenciones eh, se llevara a cabo por eh, instituciones del país? ¿no? Pero decían, bueno, hay veces que no se puede, hay veces que no se puede porque tiene que ver con lo que establece el socio cooperante o por otras cuestiones, ¿no? Pero incluso en esos casos, el poder nombrar a, una, a un coordinador, a un enlace... Eh, nacional de tal manera que se garantice que a medida que el proyecto va avanzando esos aprendizajes todos los que sean relevantes para el país se pueden ir volcando a las instituciones y realmente se pueden incorporar a lo que es el conocimiento el conocimiento de, eso de las instituciones costarricenses. ¿no? Tengo la sensación de que hay muchas cosas que no he dicho, porque ya digo, aparte de que ha pasado un año, fue muy amplia, muy amplia la evaluación, pero yo creo que para un día como hoy esto es suficiente, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a las colegas de Mideplan y a Victoria Sánchez por esta interesante presentación. Nos acompaña ahora la oficial jefe de evaluación y directora adjunta de la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Gita Batra. Thank you very much. Let me put this in full screen. Yeah. So thank you all very much. Um, I'm sorry I'm doing this in English and not in Spanish, so let me give you time to turn your translation button on. Um, but thank you for giving me the opportunity to discuss this, I think, very comprehensive and well-done study on technical assistance in biodiversity and climate change in Costa Rica. As I was listening to the findings, having read the report as well, it resonates so much with what we have found uh, in environmental evaluation uh, at the Jeff Independent Evaluation Office. So I'm going to provide my comments more from the perspective of the evaluation office of the Jeff, which I represent. Uh, as you know, GEF is the Global Environment Facility is the financial mechanism for the conventions on both biological diversity, as well as climate change, um, land degradation, chemicals and waste, Minamata, Stockholm conventions as well. Um, as Minister Pilar pointed out, GEF has had a very long engagement and a very active and productive engagement in Costa Rica. Uh, the Jeff has completed about 40 uh, projects. Um, the total portfolio of closed projects is about 50 million, but the total investment has been about 100 million with more than 230 million in uh, co-financing. So it's pre a pretty large portfolio for uh, the size of Costa Rica. And as the Minister Pilar pointed out, uh, it's mainly in biodiversity and in China change. Now, we found that the projects are very relevant and aligned uh, with the country's strategies. Now, recognizing, and as this evaluation has also pointed out, that addressing the drivers of environmental degradation requires that one work across focal areas um, and not ex exclusively within a particular focal area like climate change or biodiversity. And as a result of this, the share of multifocal projects and integrated projects has increased over time, even in Costa Rica. Um, I'm very happy to note um, and inform you that actually the success rates of GEF projects in Costa Rica are very, very high. You have 90% of the projects with very successful outcomes um, compared to the overall GEF average of about 80%. Uh, sustainability is also very high at 70% relative to the Jeff portfolio of about 64%. And 85% have very good implementation outcomes. So it's a very uh, impressive track record of investment and of environmental projects in Costa Rica. Um, I think you are all quite familiar with this, but I think uh, we have tracked this project now for many, many years. And so I thought I'd bring this up more as an example that resonates with what you have found in this evaluation. This is the payment for uh, environmental services, um, ecosystem services that was launched in the early 2000s in Costa Rica. It was mainly aimed at fostering uh, biodiversity conservation the outcomes were really, really good. This was at a time it was launched when deforestation rates were very high. 66% of deforestation was avoided as a result. And the project moved from zero hectares under the system to over 296,000 um, hectares. More importantly, you had a Biodiversity Trust Fund uh, that was created. and. But above all, what, what worked? Um, what did we find important factors that drove success in these, in these projects, which are now continued over more than 15 years? Um, stakeholder engagement, good government support, civil society engagement and support, technical capacity, good policy frameworks, and adaptation and learning. So nothing of what I'm saying is new because you've just heard it, And it resonates with the findings of this evaluation that's just been presented today. So what does this mean in terms of implications for programs? Um, again, as I'm just synthesizing what you've already heard through this evaluation, but we've, of course, done it across a very broad spectrum of over 5,000 projects covered at the GEF so far. Um, And in fact, we've recently released the seventh comprehensive evaluation of the Jeff because, as you know, the Jeff trust fund is just undergoing its uh, eighth it's entered its eighth replenishment period. So a greater need for addressing the drivers of environmental degradation, this is a must integration across the different focal areas, you know you've got. Um, chemicals and waste also uh, you've got. Uh, international waters as was pointed out so what's the best way of harmonizing and integrating across all these different uh, areas and the jeff has made quite a bit of progress in this in the last three replenishment periods better monitoring of outcomes including synergies and trade-offs uh, because sometimes um um um the other thing is recognizing also the interrelationships between environment and socio-economical benefits because as the sdgs have pointed out it's not just environment and it's not just socioeconomic there these two need to be brought together and that has to be measured as well And finally, taking things to scale and this evaluation also pointed that out requires private sector engagement, the COP26 was all about how do you bring the private sector and mobilize private investment. Now this we've done a lot of work in this area and it's not one of Jeff's success areas private sector engagement has been difficult it's been difficult for the Jeff it's been a difficult for a lot of governments and so. Deliberate efforts need to be undertaken in this area, and the first one is, is there a common understanding of the environmental issues challenges and the way you can address them. What we found is actually just communicating more and communicating what will work and promoting that understanding between the private sector and government is a big step in that direction. The other thing is you cannot do a one size fits all approach right so smes will work very differently in climate change compared to large corporates so having a tailor-made approach to intervening with various private sector entities is really critical um and of course you know going forward coming out of this green um uh, onto a green recovery process will require attention to inclusion so all policies will have to make sure that they are based on the principles of inclusion. So we can't just blame programs and we can't just tell, you know, program staff, this is what you need to do. Um, evaluation also has certain responsibilities associated with this. So what does this mean? We have to learn how do we evaluate integration? Um, how do we know that these cross integration programs work and how can we inform programs on this? How do we capture environmental and socioeconomic co-benefits? We always tell development practitioners, you don't take uh, interest in the environment. And we tell environmental practitioners, well, environment is all important. You know, you don't have to worry about socioeconomic. But we've got to bring these two together, even in the context of evaluation. So that's important. We've got to incentivize uh, candid uh, evaluation. Right. So not to penalize people if they say this is not working and that's and and there are other ways of doing things. So we've got to improve the way we actually incentivize evaluation and um, a criticism we at the Jeff uh, Evaluation Office often hear is, well, we've progressed ahead. Your evaluation is always looking backwards. So we are embarking on more and more real time formative evaluations where we can give Um, as soon as possible feedback on how programs are actually working so that it's more useful and programs can actually adapt. Um, and finally, um, you know the emphasis on on learning uh, is not just for organizations it's also for evaluators. So my last slide is I think this evaluation did a very good job in adapting to COVID we've all had to learn and Ivory's also mentioned this a few times mixed methods, relying more on geospatial approaches. The amount of data that's available versus uh, through satellite data today is immense, especially in environmental. Biodiversity, tracking deforestation, you can have real time tracking of what's happening now. Using a lot of the socioeconomic data, the IDB puts out, the World Bank puts out, you can integrate this information with environmental attributes, and most importantly, We all have very good evaluative evidence. How do we bring it together, right? The tendency we have as evaluators is as though nobody's ever done this before. This is the first time we're doing this evaluation. But that's not true. There's a lot of evidence out there. There's a lot of good work out there. Our job is also how can we bring that together and use it? So in conclusion, I would like to say I haven't added anything new because the evaluation has done such a good job but I hope that I've only helped to reinforce the findings of this evaluation based on a very large body of evidence, not just for Costa Rica, but also based on other countries. Thank you very much. Thank you, Gita. Muchas gracias a Gita Batra. Le damos la palabra ahora a nuestra colega de OVE, Veronica González Diez, jefe de equipo de la última evaluación sobre la acción del BID en cuanto a la mitigación y la adaptación al cambio climático. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes. Eh, voy a compartir la presentación. Disculpen. ¿Ya está la presentación? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias eh, por la invitación a participar de este webinar sobre los resultados de la primera evaluación del trabajo eh, de cooperación internacional en temas de cambio climático y biodiversidad en Costa Rica. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad también como para contarles un poquito de eh, la experiencia de OVE evaluando los, te los, los temas de eh, cambio climático, ya que tiene muchas similitudes con eh, el ejercicio liderado por Mideplan, eh, tanto en términos de los desafíos que encontramos en la evaluación como en términos de los hallazgos. Simplemente yo creo que como antecedente hay que mencionar que el tema de cambio climático para los multilaterales es relativamente reciente. ¿no? En el BID más o menos se dice que en el 2007 se lanza esta iniciativa de energía sostenible y cambio climático con un fondo de recursos de capital ordinario de multidonantes que es la forma como el BID lanza un nuevo tema ¿no? en el que va a intervenir. En el 2010 el noveno aumento general de recursos es el que determina a que el cambio climático se va a convertir en una prioridad institucional, las cinco prioridades institucionales que tenía el banco en ese momento, y determina también una meta de financiamiento del 25% de las aprobaciones del BID. En el 2011, recién, se, se, se establece, digamos, la primera estrategia integrada de mitigación y adaptación al cambio climático, y bueno, finalmente, en el 2016, con la resolución de Bahamas, se incrementa, incrementa la meta de financiamiento. El. Eh, OBE realizó la primera evaluación de cambio climático eh, eh, de la acción del BID en el 2014. Esta evaluación buscó documentar lo que ya se ven, los esfuerzos que ya venía haciendo la institución en términos de aprendizaje, pero también los resultados obtenidos a la fecha en relación a los compromisos asumidos por la novena reposición. Eh, la, la evaluación digamos, incluyó una revisión de cartera, una muestra de proyectos y publicaciones, estudios de caso. En, en sectores pertinentes, un trabajo de campo en los 11 países, que es el privilegio de hacer evaluaciones antes de la pandemia. Eh, Costa Rica fue uno de los países visitados digamos en esta evaluación. El periodo de evaluación se definió lo suficientemente amplio como para que pudiéramos ver el cambio eh, antes y después de la iniciativa. Y se incluyeron las operaciones que tenían como objetivo explícito temas de cambio climático, así como las operaciones que tuvieran co-beneficios. Los desafíos que enfrentamos en esta evaluación son muy similares a los desafíos que encontré leyendo la evaluación de Costa Rica. El primer gran desafío fue justamente la construcción de la cartera de cambio climático en ausencia de un sistema de clasificación de operaciones de cambio climático. Eh, yo creo que la evaluación de Costa Rica menciona la, la falta de consistencia entre las bases de datos, nosotros enfrentamos exactamente al mismo problema, teníamos una base de datos de una división, otra base de datos de otra división, que no coincidían, este, tuvimos que hacer todo un proceso desde cero, al mismo tiempo los multilaterales venían haciendo un ejercicio de armonización para el sistema de clasificación de financiamiento verde, pero eso solamente estaba disponible a partir del 2012, así que tuvimos que hacer todo el ejercicio retrospectivo, convalidarlo. Y este, otro de los temas que vimos que era muy importante y que lo mencionaron también, eh, Guetta lo mencionó de, del, del, del Jeff es que los proyectos del grupo identificaban muy bien sus beneficios asociados al desarrollo socioeconómico, pero casi en, ning en ningún caso sus, sus co-beneficios asociados al cambio climático. Entonces usamos un, un, un sistema de clasificación que adaptaba la, la, la, digamos, la, la desarrollada por, el, por los MDBs en su ejercicio de armonización y aparte identificaba sistemáticamente en los proyectos el co-beneficio, digamos, en los proyectos que tenían, digamos, su beneficio socioeconómico, como por ejemplo, mejorar la productividad agrícola, si el instrumento que se utilizaba para mejor, o la herramienta para, para mejorar era un sistema de manejo de suelos que entraba dentro de lo, las características de adaptación al cambio climático, incluíamos ese proyecto. Así que fue un trabajo enorme simplemente, eh, eh, digamos, determinar cuál era la base de datos del proyecto que íbamos a utilizar. ¿no? Yo creo que fue el mismo, el mismo problema que se enfrentaron ustedes. El segundo tema, y también fue muy, muy parecido al de Costa Rica, es el desafío institucional que tiene cambio climático por ser un área transversal. ¿no? Y, entonces, y eso, eso lo vimos no solamente eh, en los países, sino también en el propio BID. O sea, nosotros tampoco teníamos una unidad de cambio climático, y la contraparte ya no era la contraparte, digamos, tradicional, Ministerio de Energía, sino que había que incluir otros agentes, había otros arreglos institucionales, y eso tuvo algunas este, implicaciones en términos de la alineación, que también se encuentra en la, en la, en la evaluación de Costa Rica. Y finalmente, la, una de las limitaciones más importantes, y creo que esto tiene que ver con la cooperación técnica no reembolsable en general, pero es que en muy pocos casos se digamos, eh, documentan los resultados de la cooperación técnica, eh, en este caso, digamos, tenemos mucha cooperación técnica para fortalecimiento institucional y para este, generación de conocimientos, y eso fue una gran limitante de, de, de nuestra evaluación, como, como también fue en el caso de Costa Rica, pero también hubo otra en cuanto a los métodos evaluativos para medir el impacto de los productos de conocimiento en los procesos de formulación o de decisión eh, de política, o sea, no encontramos métodos robustos que, que nos pudieran ayudar a medir este impacto. Otra similitud con la evaluación de Costa Rica y que tiene mucho que ver con el, el, digamos, el desarrollo incipiente de políticas y estrategias de adaptación es que la mayoría del, de, la, de la cartera digamos, del financiamiento climático del PIB fue para temas de mitigación, principalmente energía. El, el sesgo era enorme, aparte desde el inicio, porque digamos, nuestra primera iniciativa se llamaba Energías Renovables y Cambio Climático. Pero muy interesante fue ver que Igual si energía era uno de los mayores contribuyentes, digamos, a, a, a la mitigación del cambio climático, ninguno de los proyectos de energía renovable mencionaba el tema del cambio climático entre sus objetivos de desarrollo. Eh, en términos de adaptación solamente hubo un 20% de la cartera, principalmente agricultura y también en el caso de agricultura ningún proyecto tenía, digamos, eh, el, el, el foco de adaptación o de, o de, o de resiliencia. Pero, eh, perdón, ¿podrías poner, proyectar un, un momentito la, la PowerPoint en, en, en modo presentación? Sí. Ay, a ver. ¿Se fue? Se fue un momentito. Si Luis nos ayuda a cualquier cosa... Perdón, Verónica, antes de proyectarlo, si usted tiene dos monitores en la parte donde dice Slideshow, le quita el uh, Presenter View y así no se ven las notas. Ah, perdón. En La parte superior del PowerPoint en Slideshow. lo puede volver a proyectar y también le guiamos desde la proyección. Es que cuando lo pongo no me deja, no, Ay, disculpen. Si quieren puedo, just, ya, ya, ya, está, ya estaba terminando, entonces sí. El no problema adelante. Si les parece puedo, puedo solo terminar. Tenemos eh, estaba justo mencionando el tema de la, de la de la de digamos uno de los similitudes con la evaluación de Costa Rica fue el hecho de que la mayoría fue temas de mitigación y muy poco en temas de adaptación y otro tema importante que también eh, eh, digamos eh, eh, identificamos en la evaluación de OB fue que los proyectos eh, fueron eh, mucho más reactivos que proactivos ¿no? Eh, no existía una herramienta de identificación de riesgo climático con lo cual hacía que eh, digamos, eh, creo que la evaluación eh, de, de, de Costa Rica lo llaman como oportunidades coyunturales hubo muchas de estas oportunidades coyunturales no solamente para los proyectos de inversión sobre todo del sector privado y sobre todo los de energías renovables sino también para los proyectos de reforma eh, de política eh, y finalmente un poco les quería compartir algunas de las conclusiones que también van muy en línea con eh, las, las conclusiones de, de, la, de, de la evaluación de Costa Rica, y es que el BID había logrado ampliar una cartera operativa, pero había que reforzar tanto los sistemas de calificación como los sistemas de monitoreo de evaluación. Aparte, había que mejorar el diálogo de políticas y el respaldo a los temas de adaptación, que se había hecho eh, muy poco, en temas de ampliación de la base de conocimiento y de fortalecimiento institucional, eh, las limitaciones de eh, información sobre, los, eh, sobre, sobre lo, los, los productos de conocimiento y también este, el, el fortalecimiento institucional limitó muchísimo la evaluación y entonces no se pudieron sacar conclusiones muy robustas al respecto. En cuanto al sector privado, durante el periodo de evaluación hubo muy poca coordinación entre el sector público y el sector privado y OBE encontró que había o sea, identificamos potenciales ganancias en la mayor colaboración pública-privada ¿no? por ejemplo en el ámbito de energía cuando uno está por un lado financiando eh, una reforma digamos junto con el, con el gobierno y por el otro lado no este, el, el brazo privado invirtiendo en los primeros proyectos este, producto de la reforma y finalmente, los temas de transversalización, durante el periodo de evaluación, eso fue una, una, digamos, un, uno de los que hubo eh, menor avance. ¿no? Eh, no, digamos, los temas de cambio climático, y también creo que lo, lo, lo mencionaban anteriormente, no estuvieron adecuadamente reflejados ni en las estrategias sectoriales, o sea, ni la estrategia de sec del sector energético, ni transporte, ni de, de, de riesgo de desastres naturales, mencionaban el tema de cambio climático, o sea, no había una digamos, una, una transversalización de los temas, tampoco las estrategias de país habían este, transversalizado esos temas todavía, y bueno, y mucho menos en las operaciones de préstamo. Eh, simplemente, eh, digamos, esta evaluación es del 2014 y nosotros hicimos el seguimiento de las recomendaciones hasta el año pasado, y hubo bastante progreso en el BID en varios aspectos, ¿no? en, el, en, en, en los aspectos de clasificación, o sea, ya, ya está totalmente... Eh, digamos, eh, eh, armonizado el, el, el tema. Ha, ha habido también bastante avance en los temas de transversalización, aunque todavía no es, no es, no es completo. Y bueno, me imagino que seguiremos avanzando, dado que eh, en nuestro presidente, en la última COP, dijo que el, ban, el banco va a contar con una cartera 100% neutra en emisiones y resiliente al clima, así que me imagino que seguiremos avanzando en esta dirección. Eh, creo que también, tengo que decir, yo no he aportado nada nuevo, pero leyendo la evaluación sí que resonaba muchos de los temas ¿no? que, se, que se habían este, identificado en la evaluación de Costa Rica con lo que habíamos hecho nosotros, y entonces un poco quería compartir esa experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, Verónica. Bueno, procedemos ahora a un espacio de, de preguntas... Eh, en el espacio de Q&A pueden formularlas si acaso surgiera alguna duda de algún colega ahorita. Por ahora recopilé una que, que consultan al equipo de Mideplan si están pensando hacer alguna evaluación similar para otro sector o temática eh, a raíz de, del resultado de esta evaluación reciente. Bueno, tal vez, y, en, y pueda asumir la ayuda y pues a mis colegas también, por si quieren ampliar. En el caso nuestro tenemos nuestra Agenda Nacional de, de Evaluación y, este, y ahí bueno viene un conjunto de evaluaciones que hemos venido ejecutando, que se basan en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, las pueden consultar en nuestro sitio web. Hemos estado haciendo eh, ya varias y pues en materia en los que son temas atinentes, estamos, tra, trabajamos con lo que era la política de adaptación, también estamos trabajando y queremos ver si pudiéramos avanzar con el apoyo de algún multilateral para poder evaluar lo que es un pago por servicios ambientales y poder también generar algún insumo para poder avanzar en pago por servicios ambientales pero marinos para poder defender y proteger mejor, generar soluciones basadas en la naturaleza, ahora que nuestro mar es, es, es una fuente de riqueza bajo los principios de economía azul. Y por el otro lado, este, también estamos a las puertas de lo que es una nueva administración y con ello a partir del 2022 la formulación de una nueva Agenda Nacional de Evaluación, un nuevo Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, donde estamos seguros que tendremos nuevas intervenciones y donde les, eh, bueno, pues también les indicamos que, que pueden darnos seguimiento para poder visualizar cuáles serán. Algunas de estas intervenciones siempre alineadas con nuestra Agenda 2030 también con lo que son nuestros, nuestra ambición climática, el plan de descarbonización, la estrategia territorial al 2050, la política de adaptación, el plan de adaptación territorial también. Entonces, bueno, ahí nuestros esfuerzos. Muchas gracias, señora ministra. Si alguien más quisiera intervenir. Bueno, yo creo que lo lo dijo muy bien la señora ministra con respecto a las expectativas eh, también para este año, bueno, para el próximo año ya estamos iniciando ya con los preparativos, pero para el próximo año hay una programación de una evaluación en conjunto con la dirección de cambio climático. Entonces, bueno, eso es otra gran evaluación que, que se hará el próximo año y también está la oportunidad que representa la elaboración de la, de la nueva Agenda Nacional de Evaluaciones que se comenzará a, a trabajar el próximo año. Entonces, esa es una nueva oportunidad para incluir nuevas eh, evaluaciones de este tipo de acuerdo a las necesidades sectoriales también. Muchas gracias Carolina. If if I could add um Sure. the Jeff IEO would would welcome the opportunity to to work and partner with with um, you know such evaluation units uh, in looking at for example if if Jeff projects are involved uh deep diving into them to understand so So please, let's you know stay in touch and think about ways in which we could also collaborate with you. Um, we're very happy, as you know, Carlos Manuel Rodriguez is the new CEO of, of the Jeff from Costa Rica, and he is extremely keen and interested in evaluation. And he spends a lot of time discussing independent evaluation with us. So uh, you know if there are any opportunities for to collaborate, we would welcome it. Thank you. Of course, Gita, it would be a pleasure for us to strengthen our ties and, and to and to build up on mutual efforts in order to strengthen our evaluation agenda on, on biodiversity and climate change. So perhaps adaptation would be one of those areas where it would be very key to have the intervention of and the support of you. So thank you very much. Perfecto, muchas gracias a todos. Bueno, nos quedan eh, pocos minutos. Y um, si no surgiera alguna pregunta o comentario adicional, eh, si quisiéramos eh, agradecerles muchísimo a todos eh, por su participación, a los presentadores y expertos, y a la audiencia, su interés y participación, y por su valioso tiempo. Eh, próximamente estaremos compartiendo las grabaciones de este web, webinar en los tres idiomas, a través de las redes sociales de OVE, de LinkedIn y Twitter, y al listado de participantes que nos acompañó esta tarde. Así que, sin más por ahora, muchas gracias de nuevo y feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. gracias, gracias. Thank you. Un abrazo, gracias. Gracias. gracias.